A ver, creo que ya le hice tres canciones a este gobierno de basura. Eso debe ser suficiente, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pues ahí voy. Ay, cabrón, otra pinche vez. Va. Esta es la historia ya por enésima vez. De un viejito que vive enfermo de poder. Viene acompañado por sus tontos aplaudiendo. Faltan más de cuatro años para que acabe esto. Fresco. Hace idioteses mientras voy escribiendo. Usa los soya para taparse en serio. Mientras su hermano, como vejarano sus millones va cobrando. Mira tu qué majo. Sale Doña Betty a comparar con el navicario. La pseudo doctor es una muy buena comediante. Ojalá pudieran empatía compararse. chance y no sería tan mierda con los infantes. Con oh. Y ya que mencioné a alguien con títulos partidos Se vuelve de ver hablar del chayotero gringo Y bueno, la Germán Gaviota le hace lo mismo Hablo que Angélica Peña en sentido figurado <risa> Otros feladores más con título real Serán esos sonoris causa que acaban de egresar Mira en el caño al nivel educativo actual Te dan doctorados si te sabes empinar Pero claro, siempre hay un pez más grande siempre. Preguntarle a Andresito si no Van los chairos con el humillarse siempre. Mientras él de latinos Trump, corazón, que se va con cubrebocas como buen chico obediente. Le hace la campaña a su patrón, el presidente. Juárez vende patrias principal, se enorgullece de que AMLO ame a los estadounidenses. Pa es que claro, todo sea por diplomacia, por, por respeto, respeto, incluso liberar al narco para pa que siga delinquiendo. Pero no si un comediante haciendo un chiste sobre el chocoflan eso sí nos dañará de verdad. Venga ya, Chumel, di que vas a volverte narco. Para pa pa que si lo ataquen y ya dejen de apoyarlo. Di que tú aprecias al COVID y lo valoras. Chance por llevarte contra par en los contagios yes. Pues gratela, todas luces tan solo habla Todo es culpa de otros como buen morenista Cinco. Esas etiquetas que pondrán en papitas Servirán tanto como tú de nada, mira que empezar encierro hasta las tantas, pues el presidiota decía que es algo leve es que tiene escudos morales y detentes van casi 60 mil personas que mueren, mientras el escándalo de sobreprecio, tanto en cubrebocas como ventiladores y según los malos somos los detractores hay que ser imbécil o muy cruel para creerlo, como ves dicen que hay gente de la BOA que es que comploteando contra AMLO, pero mira porque pues, tras un mes ni se habla de la BOA, otro circo de no para sus mentiras Como cuando dice que todo es culpa de Calderón Que si no apoyas al gobierno de hoy eres lo peor Pero hay criterio y cada vez más gente despertó Y no lo digo yo, mira el nivel de aprobación Violencia como nunca, el pibe está en la ruina el viejo distrayendo con su repitera rifa Sin energías limpias, corruptos que no paran el viejo con el ECO-SIDA mal hecho trenmaya. Todos los deportes menos el béisbol están ya tan hundidos gracias al Atacos de Canasta Claro Ana Guevara ni con eso se compara Bartlett y tantos robos para pagar sus casas En ningún lugar del 4 te faltan mentiras Nunca. Como cuando en el mundo bajó la gasolina sí. Asno dijo ser la causa de los precios nuevos Ajá. Cuando fue gracias a la reforma de Peña Nieto yeah. Y ahora que subió eso ya no es culpa de él No es no son nada más es un ajuste Mire ya viejito, nadie cree en sus embustes Solo adoctrinados todavía le tienen fe ¿Recuerdan cuando Bellas Artes se convirtió en templo? De la luz del mundo por permiso del gobierno sí. Gran estado laico y no sorprende la verdad. Si es que son los mismos que comparten la cartilla moral. Y las maromas no se paran ahora. ¿Tienes criterio? Pues te paga el boa. Ya di la verdad. Si no crees en sus mentiras, eres un fifi del mal. Es el asno. Y sus fieles maromeros, los chairos Que les digo sin ni con verificado. Pueden aceptar que ni Dross ni el niño polla conspiran pa derrocarlo. ¿Saben qué es lo peor? Estoy seguro que de aquí que estoy grabando a que ustedes oigan la canción ya va a estar bastante desactualizada. Así de en chinga va la pendejez de la 4T.